Bienvenidos al curso de prácticas sostenibles para zonas urbanas. En nuestro día a día realizamos un sinnúmero de actividades que requieren recursos y generan residuos. La forma en que manejemos estos residuos repercute directamente sobre el medio ambiente. Mi nombre es Mercedes Alexandra Chupayas y les acompañaré durante el desarrollo de este curso que busca abordar los problemas ambientales generados a partir de nuestras actividades cotidianas y que actualmente ponen en riesgo la integridad ambiental y nuestra propia calidad de vida. Además, conoceremos las estrategias que podemos implementar para reducirlos y mejorar así nuestra relación con la naturaleza y nuestro entorno. Muchas veces cuando caminamos por nuestra ciudad somos testigos de los problemas ambientales por los que está atravesando, de cómo el desorden y el bullicio han dado lugar a que sus calles estén sucias, contaminadas, su aire tenga smog y es tan normal que nos hemos despreocupado de ello. Durante las seis semanas de duración de este curso abordaremos temas relacionados con el impacto derivado por nuestros hábitos. Iniciaremos identificando la problemática ambiental que afecta a las zonas urbanas y la forma de reducirlos respecto a cada uno de los recursos que utilizamos diariamente. Entre los temas que estudiaremos se encuentran gestión de y vertidos, gestión de energía y movilidad, gestión de residuos sólidos, consumo sostenible y buenas prácticas urbanas. Aprenderemos cuán importante es el impacto de cambiar una pequeña costumbre, como usar una bolsa de tela, pero también cuán difícil es lograr que otros adopten ese cambio. Estoy segura de que este curso le va a resultar motivador y fructífero y le ayudará a fortalecer su compromiso y responsabilidad ciudadana frente al cuidado de nuestro ambiente y nuestra urbe. Bienvenidos.